Oh, oh, oh, vamos, vamos chicos, vamos chicos, ya casi salimos de Latinoamérica ¡Estamos! ¡Pasamos la frontera! Eh, esa frontera está muy extraña, tiene bandera un poco peculiar ¡Bandera J, bandera J! Eso ¿Lo es que eres tú? ¡Bandera eres Latinoamérica! ¡Vamos, Pinky, vamos! vamos. ¡Oh, ¡Oh, ¿y Pinky! esto? ¿Esto es la tibia de Latinoamérica o qué es esto? ¡Oh, my God! ¡Es Wichita, Canadá! ¡Sí! ¡Hay tecnología! ¡Hay wifi! ¡Por fin! ¡Oh! No, ¡Hay cobertura! ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Oh! ¿Qué? ¡Una ciudad de gordos! ¡Es una persona super gordita! ¡Qué pedo! ¿Y nosotros por qué somos tan flacos? ¡Estamos de ¿Sí? ¡Oh no! ¡Porque escapamos de Latinoamérica! ¡Es verdad! ¡Quemamos muchas calorías! ¡Quemamos muchas calorías! ¡No! ¡Yo oh. venía así! Ya. ¿Cómo? <risa> ¡Ah! Bueno! <risa> <Es Sí. super. risa> No, vamos Oye, pero aquí podemos doler unos gorditos Gorditos y rellenitos de amor Yo creo que Dios sí, ¿eh? Dios a ver, a ver, ¡uy! ¡Uy, mira lo que le robé a este gordo! ¡Le robé un tocino! A ver... ¿Un tocino? ¡Pásalo, pásalo! ¿Puedo comer? ¿Oh? ¡Puedo comer! ¡Puedo comer! Ven, ven, ven ¡Comida! ¡Toma, aquí, ¡Toma, toma, toma! A ver, ok Ay, no, qué asco Está el amido, qué asco <ríe> Guácala ¡Comida! Mira, mira, mira, mira. ¡Oh, estoy engordando! Oh no sé, ya me estoy. Ya, ¡Ahora estoy normal! ¡A qué? Dime eres una persona nueva! ¡Ya me estoy renovado <risa> <Con> miedo, <risa> Ahora caramba. ya no estás en los huesos, bro. Ahora sí, a comer, está engordando ¡Oh, mira! ¡Me saqué pancita! ¡Te panchón! <risa> ¡Qué panzón! ¡Te panchón! ¡No, carnal! <risa> Oh, y yo, y yo ah, Ahora solo falta Pinky Pinky, Pinky, Pinky, come No, guácala, que asco Come, Pinky al lado gordo oscuro Es que soy alérgica al pavo <risa> <risa> Ay, no, que pues es toncino sí, qué cerdo <risa> Pero yo estoy bien, es muy, me muy genial Tan, <risa> tan, ta, ta chiquita ¿Y sabes qué? Si podemos engordar así soy con todo Consigamos más comida para ser más gordos oh, Sí, sí, sí Yo diría que exploramos esa ciudad que hay allá Ciudad? ¿Sí? Oh Vienen, my Alex, god, esos gordos Tengo miedo ¡Ostras! ¿Crees que sean amigables? Yo creo que sí Oye, tú Gordito, buenos ¿Oye? días Cuidado, te va a... ¡No! ¡Se cumplió la leche! ¡Corre, corre, Vicky! No. <risa> vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, ¡Vámonos, vámonos! ¡No, leche, se nos metan! ¡No! ¡No, carnalitos! ¿Cómo salieron? ¿Por dónde salieron ustedes? Por, por detrás Oh my <risa> god Sobrevivir. a la ciudad para comprar más comida y enfrentarnos uh, uh. a los gorditos. Pero no tenemos dinero. La vamos a robar. Sí, yo tengo dinero. Vamos, vamos a la ciudad a explorar. Vámonos por aquí para que no nos vean los gorditos. Tenemos que irnos. Cuidado, cuidado. Vaya, oh. oh. hay uno. Cuidado, cuidado. cuidado, corre, corre, corre! Tenemos que escondernos. Tenemos que escondernos. Acá. No, mira. no. Mira. no mira. Mira. Perdimos a Pinky Aquí estoy, aquí estoy Sobreviví Corre Pinky, te persigue Vamos, vamos, vamos <risa> Dale, dale Aquí viene el papá! No, tengo miedo Corre, corre En la ciudad nos escondemos En la ciudad nos escondemos En la ciudad nos escondemos En Se van a pasar los edificios No pueden pasar No, no, no, no, no, oh tengo miedo, tengo ¡Me a pisar! No. ¡Pues yo estoy ¿Ostras? viendo qué está pasando, eh! ¡No está sirviendo mucho! ¡Aquí está la zona segura! ¡Corre, corre! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Oh! ¡Corre, corre, Piki! ¡Corre, corre! ¡Sí que hace chiquito! Sí Parece que aquí hay una tienda de, de comida, ¡ostras! ¡Cuidado, cuidado! ¡No nos puede hacer nada! ¡Es un chiquito! Oh! ¡Es chiquito! ¿Qué le pacho? ¿Yo? Los ha... Se paró aquí antes. ¡Oh, o sea, volví a hacer un palillo! A ¿También? ver, a ver, a ver. Sí me, oh si my me god, es verdad! ¡Oh! Sí, pero da monías! creo que así funciona la economía, el comercio aquí en este, en este mundo tan raro que un tráfico de grasa. Sí, sí, sí. Uy, y en Bui? a ver, aquí en la tienda. Uy, comida. Oh, quiero quiero quiero ¿También? quiero un, un quiero un hot dog. Ey, ¡Tengo pizza! ¡Tengo pizza! ¡Mira! ¡Tengo Hot Dog! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Y me creció más rápido la panza! ¡Ostras! ¡Parece! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Toca mi panza! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco! ¡Está bella! ¡No! ¡Me toca a mí! ¡Ey! ¡La pizza me gusta que no como el Hot Dog! ¡Pero aquí voy a mi ritmo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que, que al ser más gordito Como que ya no corren más rápido No sé, tengo kilos oh, de grasa Tenemos que ser tan gorditos al punto de rodar Es mejor que correr Sí, sí, sí, sigamos creciendo A ver si podemos enfrentarnos a esos de allá A ver Y no morir en el intento ¿Qué carnalitos compro más comida? Uy, me compró una cookie ¿Una ¿Qué? cookie? ¿Una cookie. galleta? Eh, sí, ¡Eh, qué guapo! Eh, eh, eh, ¿notaron, ¿Notaron algo? A, a, hay algo ahí como una panza, no entiendo ¡Oh! ¡Podemos tener una panza super grande! Sí, ¡Oh, ¡Y, y, y ¡No, yo no quiero parecer bola de buen DJ. Y hay unos juguitos ¡Oh! Yo, yo, yo me voy a comprar ¡Esto! ¡Ahora sí! ¡Cresos más rápido! Creo que ya no me gusta Wichita Canadá, está feo Vámonos <risa> que mantiene su forma escultural Nosotros ah, <risa> A volvernos gordísimos Vamos, Alexi, vuélvete gordo Vamos, ¡Vuélvete gordo <risa> <risa> <risa> Me escondí detrás de un edificio, casi me aplastas Yo no te voy a aplastar, que somos camaradas ¡Ostras! Aplastas. Mira encima de los edificios! ¿Dónde? ¡Uy, ¿Qué? qué! ¡Ese gordo! ¿Eh? ¿Está? ¿Está? ok. Está muy extraña. ¿Dónde está. ¡Diablos, señorita! Uy, ¿notaron que hay una corona ya Mira, hay una corona. ¿Una corona? Sí, sí, hay una corona. Gusta. ¿Y qué crees que sea? ¡No! Oh, sí. ¡Espera! Había leyendas que decían que solo el rey de la ciudad, el más gordito de aquí podría conseguirla. ¡Yo voy para allá! ¡Vamos! O a sea, Pinky! ¿Vamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos a Leti, a Pinky, de más gordos! Oh, Ahí voy! ¡Aguanta! ¡Sabes que si conseguí! Otra galleta! ¡Oh! ¡Un... un, un gordo! ¡Lo me está, piso! ¡Me está pisando! ¡No! no, mira, te maté, mira, no. Te ¡Me asesinó ¡Me ¡Me sí. ¡Mira, hay dos! ¡Tú con uno, yo con otro! los reyes de esta ciudad tenemos que vencerlos! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero dónde está Pinky? ¡No entiendo! ¡Estoy al lado de unas que. Es, frita, ay, no, es un edificio, está muy feo. Me da asco. Pinky, ve hacia la corona, Pinky. Vamos a ganarla y vamos a la reyes. Ahí voy, ahí voy. Vamos a leche. Oye, creo que tendríamos sí, día paso lento, así que vamos calorías. No podemos adelgazar. No. Uno, dos, no. te suelta, suelta. Mira cómo salto. <risa> Casi no puedo saltar. ¡Ey, sí, estoy. Sí, sí, ¡Estoy aquí! ¡Viene! No, ¡Cuidado! ¡No! no! Okay. Miedo. Oh, oh. Hay que comer más! Hay que comer más, más cookies Toma, papu, toma ¡No! Bueno, ya estamos con Pinky Ahora, ahora Como encontrar a esos tres gigantes Una el enano sucio de antes Pégale, pégale, pégale Que matarlo ¿Por qué Pinky se me ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se me ahí? ¡No, Fanny! Lechi, hay un problema Como que no sé pegar no entiendo cómo pegar. No, no sabes pegar. Eres visco Así ¿Eh? ¡Eh! A mí no me pega. Estoy comiendo. perdón, compañero. Ahí viene Pinky. Vamos, Pinky, estás pequeña, pero te Aquí comunos. estoy, parata. Aquí estoy. Es que no me dan comida ya. Vamos. No me desprecias sí, sí, total. Pégale pégale pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. No, porque si no te pego a ti, pégale tú. ¡Pégale tú! tú. Y estás a punto de ganarle. No, Vamos, no. le pego las patitas. Pégale ya casi no matamos ¡Tú! Somos lo, más. lo mato mis, mis golpes Yo lo maté Vamos Pinky, tú puedes Tú puedes derrotar a ese, tú eres chiquita Te puedes colar, cuélate Cuélate okay. Pégale en un dedo, dale en el tobillo Sí, sí, sí, sí sí sí sí, sí, sí, no, sí, no, sí ¡Pero no me pegues no, a no mí! ¿Por qué me pegas no, a, no, a mí? Acá. Pero yo no te he tocado Vamos no, Alecci, si. mátalo ¡Huye! ¡Huye! ¡No! no, no. No no, no, no, no, pégale tú, no, pégale tú, no, Alexi, que no, si no te mato pego, pego, pego, Dale, yo. dale Órale, perro, órale Como que, que no, como, como que no sabe pegar, eh Creo ¿Qué? Alexi no. No. No. Yo te vengaré ¿Y por qué me vuelo yo también? Yo te vengaré, Alexi, esta corona va dedicada a ti Ahí va Yo puedo, ¡Ay, gané Soy el rey Mírame desde las Ay. alturas uh. ¡Ostras! ¡Hola! estás? ¡El rey de los gorditos! ¡El rey del corazón! ¡Sí! Corenitor. ¡Mira, se quedaron chiquitos ustedes! ¡Soy el rey! ¡Soy el máximo el rey! <people> <Eli>